Amigas, ¿cómo están? Me estoy yendo hoy para el DMV. Voy a sacarle el perm para manejar a mi niño, Jordan. Y les voy a sacar el ID a mis hijos. Porque quiero tener el ID para cuando vamos a... Para cuando voy a... Pienso viajar a mi país este año. A Uruguay, a México. El país de mi esposo y... Y necesito tenerles uh, Su Bueno, con su partida de nacimiento oh, oh, oh, oh. Amigas, estoy saliendo en contramano ¿Qué estoy haciendo? Nunca entiendo este No entiendo aquí cómo es No hay señalización Bueno, ya salí bien Me di cuenta que vine a buscar a Dayan y ahora me voy a buscar a Jordi porque Jordi empezó el high school este año cumplió los 15 ahora el 7 de agosto pero ya saben que él es muy privado, a mi hijo no le gusta incluso tengo un video que me dice no me saques en el video y yo lo respeto porque bueno, él no quiere no y aparte de eso vine a buscar a Dayan que está en quinto grado Fifth grade, Diane is on fifth grade, and she's doing great. My kids, are, all of them, are really good students, so they have a, an easy ability to learn. It's their talent. Mis hijos son talentosos, amigas. Ellos este. No se enojen si hablo un poquitito en hispanglish y otro poquito porque también hay gente que me mira y no me gusta andar transcribiendo. Mi inglés es 2, 3, pero bueno, hago lo que puedo. No es mi lengua. Eh, hace mucho calor acá en Utah. Hoy es jueves 18 y este de agosto. Mañana... Haría fecha de cumpleaños de mi hermanita mayor que falleció hace tres años ya, se va el tiempo volando y nada, este, ¿quién iba a decir que a los tres años de fallecer mi hermana yo iba a estar pasando la misma situación? Al parecer nuestro cáncer es genético, por eso es que mi hermana menor también lo padece y este, hoy me llamaron... Tengo un grupo médico y ellos me, me dijeron que tengo un grupo, me va a ver el cardiólogo. Todavía traigo mi monitor cardíaco, traigo este, otro aquí, otro en la cadera. Me dieron fecha para el cardiólogo el 30 de agosto. Le saqué fecha a mi niño. Ay, amigas, se me movió el, el teléfono pegué un salto y se movió porque está un poquito roto este y bueno que les cuento que que que mi niño le salió una mancha en su espalda atrás parece que es una mancha normal de cuando hay mezcla de razas porque sí este son México blanco, negro, hay de todo Quién sabe si no haya hasta un chino mi familia entonces toda esa mezcolanza dicen que es normal pero no, él no tenía esa mancha él la tenía abajo y la tiene ahí pero le salió más aquí arriba yo luego les muestro la foto y, y me preocupé entonces el 23 el día de mi cumpleaños número 50 amigas aquí tengo que manejar bien porque no sé si alcanzan a ver ese vecino es un policía y no puedo como manejar mal en frente a la casa de un policía de hecho aquí donde yo vivo en toda la manzana está lleno de policías amigas y este yo estoy muy segura en mi casa me siento segura porque son todos policías diferentes grados pero estoy rodeada amiga <risa> o sea que me tengo que portar bien y sí o sí entonces este me, me acaban de hablar hoy que me quiere ver el cardiólogo el 30 que mi fecha de cirugía <coughs> mi mastectomía es está programada para el 8 de septiembre si no miro amigas la cámara es porque estoy mirando el el camino, porque cuando uno maneja sobre todo con los niños tiene que ir manejando segura bueno, la cuestión es que a mi niño le voy a sacar, ya cumplió sus 15 y le voy a sacar su permiso para que aprenda a manejar y me lo voy a llevar algún fin de semana a manejar por ahí también mi niña le quiero sacar el ID a él también, le saqué fecha para no tener problema, pero me vengo un poquito temprano porque quiero darles algo de comer, llevarlos a comer algo tranquilos. Es a las 3.50 mi cita. Y después ellos quieren ir a, a la tienda, al arroz, a la Target, no sé. Creo que no voy a ir a Target porque me queda lejos. Voy a ir aquí cerquita al arroz. No quiero andar manejando muy lejos. Didi, vamos a la, al Burlington y al arroz. Y, y ahí ves si hay de esos suéteres porque mi niña quiere un suéter de, de lana. No, ya no lo quieres. ¿Ya no lo quieres? Oh, ok. Pero yo quiero ir al Burlington porque me quiero comprar amigas un una caja que me compré de acrílico para mis maquillajes porque tengo muchos y tengo sorpresas y novedades pero no se las puedo decir todavía por lo mismo que son sorpresas y a veces es mejor no decir las cosas hasta que salen estoy aquí en el semáforo parada y, y pues no es más que eso me operarían técnicamente vamos a ver qué dice el cardiólogo porque no sé qué me va a decir pero las voy a mantener al tanto técnicamente tendría mi mastectomía el 8 de septiembre con mi doctora y me acaban de llamar que tengo una cita para la genética porque como mi cáncer es genético entonces este me, el estado me, me ayuda y me cubre algunos costos entonces eso es muy bueno amigo. Este, yo tengo tengo predisposición a tener cáncer genéticamente es de familia, de tiroides y todo eh, Cómo me he sentido, me he sentido un poco cansada, pero bien de ánimo, he estado muy ocupada, no he tenido tiempo de, de ponerme a llorar porque estoy dejando la casa limpia, estoy haciendo la limpieza de, de ropa, ya me las voy a llevar a Milandri, amigas, para que vean. He estado guardando en unas bolsas, perfumando la ropa de... De invierno y perdón de verano y las sábanas y guardando y sacando la ropa de invierno guardando la de verano y ordenando, organizando, haciendo limpieza profunda porque antes de mi cirugía quiero tener la casa bien limpia y pues dejar todo lo más limpio posible para ayudar a mi esposo que se va a tomar unos días para estar conmigo, no va a trabajar para poder acompañarme perdónenme que no las mire pero voy manejando amigas voy manejando se hace lo que se puede dicho sea de paso es creo mi primera vez que yo voy manejando y me ven manejar ¿eh? y me están marcando yo no sé si sea de la clínica o qué pero bueno pues vamos a les voy a cortar cuando llegue a la escuela de mi niño porque a él no le gusta que grabe y luego le sigo grabando en casa y bueno, ya les bajaré videito sí, amigas, la semana que viene cumplo mis 50 añitos este no sé, parece que fue ayer que cumplí 40 y estaba muy contenta, yo creo que los 50 son los nuevos 20 yo me siento mejor que nunca amigas, mejor que nunca la verdad me voy que tengo un poquito de miedo de tirarme Y que esta cosa se ponga La madre estoy Bloqueando Me voy a tirar Este ya llegamos Al colegio De mi niño Pero Ay me metí mal amigas me voy a meter allá Y voy a bajar en la oficina A recogerlo este, pues nada He estado bajando videos en Instagram de maquillaje Así que las invito a verlos, a acompañarme Dándoles tip de maquillaje para personas mayores Y también, no mayores, pero ponele maduritas Voy a dar vuelta porque... La gente no sé por qué, pero parqué aquí Así que yo voy a parquear porque No creo que yo tenga problema, todo el mundo parquea aquí Les voy a estar dando, amigas, tips De maquillaje Hoy, por ejemplo, me maquillé sencillo Es un maquillaje Que parece que no traigo, pero sí traigo Entonces una se ve arreglada Se ve con su mejilla Estas son aros de mi colección Primavera Espero que les gusten hoy me los puse y eh, tengo novedades les quiero contar que ya oficialmente registré, tengo licencia para vender abrí mi negocio de venta de billutería porque tengo que ayudar a mi esposo y, y empecé a hacer aros, mascarillas adornos para el cabello vayan y vean Tiffany M Collection es oficial, ya tengo registrada la marca, eh, también eh, les voy a hacer un video donde les voy a estar enseñando dónde pueden apoyar a Tiffany y comprar las cosas que yo hago y déjenme saber en los comentarios si quieren que les haga tutoriales y también voy a estar haciendo algún contenido para... Solo miembros, ok. Así que las que se suscriban a los niveles de suscripción a mi Patreon y a mi Buy Me a Coffee van a tener contenido especial eh, que voy a considerar bajar para ellas de tutoriales y cursos de billutería de cómo poner tu negocio. La que quiera saber, entonces se suscribe a mis niveles de membresía que voy a estar haciéndoles un video tutorial para eso. También tengo activada mi merch, mi tienda de mercadería. Pueden comprar tazas, eh, phone cases, shirts, gorras, eh, lo que quieran. Vayan y vean bolsas. Entonces, este, tengo muchas novedades para contarles. Por ahora, síganme en mi Instagram, Tiffany-M-Macedo y Tiffany Blogs en Instagram. Y en mi Facebook, Tiffany-M-Macedo. Siempre los links están en la cajita. También en mi banner, ahí van todos los links. En la pestaña de Community y de About, ahí tienen todos los links. Y ya tengo página web, así que espero que me la entreguen esta semana. Estuve trabajando muy duro, costó, pero llegó, amigas. Así que espero su apoyo, sus... Manitos arriba y lo que quieran, Tiffany les va a enseñar. Yo les enseño eh, tutoriales, aros, billutería, todo lo que quieran. Este Voy a tener contenido solo para miembros. Son cursos que voy a estar dando para personas que se suscriben. Tengo diferentes niveles. Estas son unos aritos que son muy sencillos, están muy bonitos ¿Eh? y pueden hacerlos, son muy fáciles, muy bonitos, vistosos, a mí me encantan, son, son livianos, eso es lo, lo más importante. Bueno, me voy a buscar a mi niño, aunque estoy haciendo un poco de tiempo, quería eh, contarle las novedades, cómo va mi salud, acá estoy. Si sirve de algo, el cáncer no es una excusa para no estar bien arregladas, alegres, coquetas, manteniendo una actitud positiva. Son Mis tips de maquillaje el sábado, todos los sábados en Instagram, en, en vivo. Así que apóyenme, las espero ahí. Este sábado voy a estar enseñando cómo colocarse las pestañas costizas. Apagué mi carro, amigas. Vámonos, hija. Bueno, las voy a dejar por ahora.